hasta el momento de los, estos días de la, de, de la de semana santa eh, precisamente eh, le estamos informando que hasta el momento eh, no hay situaciones que lamentar en caso específico lo que fue anoche eh, un caso eh, que se dio en Arenoso en el canal de los japoneses donde hubo un deslizamiento de un vehículo que conducía el señor Francisco Espinal eh, de 34 años de edad y este señor, pues, eh, perdió el control y cayó al canal donde hubieron varios heridos y ese señor perdió, perdió la vida. Fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul y dándole asistencia eh, falleció. Hasta el momento ese es uno de los reportes que más lamentables que tenemos. Los demás han sido casos aislados. Eh, hasta el momento otros casos como este no se han presentado. No hemos tenido reportes de... De ninguna otra provincia. O sea que todo está marchando eh, bajo calma. La Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos... DGC, Ejército, Comando Conjunto, Policía Nacional, Unidad de Rescate del CUNE, se mantienen en los puestos estratégicos, dándole un vistazo a, a lo, todo lo que es un panorama de tranquilidad hoy en el día de la ma de mañana. O sea que a tal momento no tenemos eh, otro caso eh, lamentable como esto. Ojalá que. Se mantengan los demás en calma